Encuentro de estudiantes pertenecientes a pueblos indígenas, Universidad Pedagógica Nacional. El Grupo de Orientación y Apoyo Estudiantil GOAE y las autoridades indígenas organizadas por Cabildos en Bogotá invitan al Encuentro de Estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional Pertenecientes a Pueblos Indígenas que se llevará a cabo el jueves 14 de abril de 2016 en el Teatro Torreón de 2 a 5 p.m. Encuentro de Estudiantes Pertenecientes a Pueblos Indígenas, Universidad Pedagógica Nacional.